Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio que vamos a tener a continuación con Juan Esteban Marulanda, un hombre al que admiro y del que he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas a nivel profesional, de las que hoy hago y aplico no solo para mi vida, sino para mi trabajo. Juan, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes para compartirles toda esta información de, de mi vida y lo que han pasado en estos últimos años. Esa es la idea, eso es lo que queremos. Eh, cuando Juan y yo nos sentamos a conversar acerca de este espacio es como poder contarles qué ha pasado de pronto con el joven que ustedes conocieron en algún momento. ¿Qué ha pasado por tu vida todos estos años? ¿Qué sucede hoy con el hombre que tiene 28 años? Bueno, hay varias cosas que comprender allí. Hace poco de cumplir 28 años, pero todo este proceso realmente empieza de una forma un poco incipiente a los 16 cuando al entrar a la universidad empiezo a tener personas y me empiezan a llegar muchas circunstancias compañeros de clases que me empiezan a decir que no se sienten bien y yo empiezo a aconsejarlos y el maestrico que es algo que vamos a hablar más adelante empieza a ayudarme para ayudar a estas personas a salir de su depresión de su tristeza entonces algo que empezó súper incipiente a los 16 años que a medida que fui creciendo y que fueron llegando más personas y que empezamos a ir a lugares como Barranquilla, Bogotá, México, Estados Unidos, Canadá, España e inclusive Egipto, digamos que en estos 12 años eh, uno va adquiriendo una madurez diferente, una experiencia uh -huh, diferente uh -huh. y, y la gente ya va llegando de forma más, más sencilla y lo más importante que ha pasado en estos años es que yo ya no soy el la única persona que ayuda o es un medio de transformación de la conciencia para otros sino que así como tú hay muchas personas en diferentes países que han aprendido de mí y que ya somos muchos los que estamos eh, generando conciencia en el mundo entonces ya es digamos que es una ayuda más que individual digamos que es una ayuda más exponencial perfecto Juan ¿qué es lo que más te ha gustado de, de este mundo en este tiempo mira yo creo que se puede ver desde dos ángulos, se puede ver a nivel personal uh -huh. y podríamos verlo a nivel del colectivo de las formas que hemos impactado, por ejemplo a nivel personal es, eh, llena muchísimo el corazón cuando alguien te escribe y te dice, por ejemplo hace poco pasó que una chica que estuvo en mis primeros cursos tres años, cuatro años después, ahora dice y agradece que gracias a que se encontró con nosotros eh, su vida le cambió, eso a nivel individual llena muchísimo el corazón y a nivel colectivo ver cómo las familias se transforman, las parejas se transforman, parejas que iban a separarse, están juntas o gente que era rechazada por sus dones, por su clarividencia o por ver otras energías, empiezan a desarrollarlo y empiezan a ponerlo en servicio a los demás. ¡Qué bonito! ¿En este tiempo qué es lo que más te ha movido? ¿Qué te ha tocado la fibra? Yo creo que de lo que más me ha tocado la fibra es hacer, hacer lo que estoy haciendo en este momento, por ejemplo, uh -huh. exponerme, eso sí lo tengo muy claro, yo creo que es de las cosas que más me ha costado, me ha dolido. ¿Por qué? Porque suena paradójico, pero hay muchas personas que me escriben y me dicen, no, que, que lo hago muy bien o que me expreso muy bien en público o en una cámara me expreso de forma fluida y tranquila. Pero si ustedes supieran, eso no ha sido siempre así. ¿Por qué? Porque ponte tú a pensar adolescente, tú ves cosas, ves energías. la gente te, juz te empezó a juzgar la gente te puede juzgar o, o inclusive algo que yo sé que hay muchos que nos están viendo que les pasa que incluso ven cosas que van a pasar y que pasan eh, entonces estar exponiéndome, empezar a hablar del maestrico que se canaliza Ajá. o quién me va a creer que hay una forma de canalizar energía para sanar llegar a múltiples países, tener escenarios yo creo que las cosas que más me ha costado y que es un tema personal y que yo sé que a muchas personas también le pasa es la exposición. Porque, por ejemplo, cuando yo iba a empezar a hacer, a dictar el primer curso de Nación Cuántica, que, que las personas que llegaron sabían que yo no sabía lo que les iba a enseñar, eso es real. Y que en ese momento yo empecé a canalizar la información de la clase, uh -huh. eso es una exposición. O sea, entonces yo tuve que vencer un miedo de que me iban a juzgar, que me iban a criticar, quién va a creer esto, si habrá más gente en el mundo como yo. Entonces yo creo que eso ha sido lo más complejo, lo más difícil de, de lidiar, pero considero que ha valido la pena porque hay muchas personas que han, han podido eh, transformarse porque sencillamente elegir resolver un, un total, miedo personal. Total, y la verdad lo que hemos hablado en diferentes espacios, ese, de pronto ese temor pues no se te nota. O sea, lo hablas de una manera supremamente fluida y pienso que es como más el deseo de tu corazón y de tu alma, más fuerte que cualquier temor. Y eso es algo que les, les voy a decir a las personas que nos ven, que yo sé que hay, hay personas que ven cosas, perciben energías. También tuve, y les voy a contar una historia de una chica que, que una vez me escribió por Instagram y, y yo le dije, venga, cuidado que usted está pensando hacer algo que no debería hacer y simplemente nunca la, la conocí simplemente al agarrar el teléfono sentí lo que estaba pasando al otro lado y le dije lo que tú estás viendo es real lo que tú percibes es real no tienes por qué medicarte, no tienes los extraterrestres que ves son reales eh, simplemente que estás tratando de convencer personas uh -huh. eh, y ese no es el objetivo de lo que nosotros hacemos no es convencer personas sino que a través del cambio personal ese cambio inspire, mo inspire o motive a otros a transformarse Juanes, eh, en diferentes escenarios vos hablas de energías que te acompañan. Acá nos hablaste de maestrico, has hablado de extraterrestres, has hablado de canalizar. ¿A qué te refieres puntualmente cuando hablas de las energías que te acompañan en tu trabajo? Mira, eh, desde pequeño, aunque eso está en, en diferentes medios que ya lo hemos publicado, digamos que como todos los seres humanos lo primero que quiero decirles es que yo creo que todos los humanos todos los seres humanos tenemos esa capacidad simplemente que uno somos más conscientes que otros, desde que yo estaba muy pequeño una energía siempre me acompañó digamos que yo era muy solo con, lo, con las demás personas pero esa energía siempre estuvo ahí, me contaba cómo era el mundo, cómo se percibía la realidad, el tema de los dones o por qué yo percibía, era una energía no física yo le llamo el maestrico porque yo no lo asocio con ángeles ni arcángeles, sino que en mí no significa que es un tema de superioridad simplemente es un tema que yo explico en mis cosas de funcionalidad es una energía diferente tiene una, un rango vibracional diferente y yo de forma amorosa yo le digo el maestrico obviamente también tiene su nombre hay uno que se llama Thor otro que se llama Isa cuando hacemos las canalizaciones se presentan así pero de forma cariñosa internamente entre nosotros dices, yo le digo el maestrico y ya la gente lo va relacionando con el maestrico porque yo creo que cuando las personas se quitan esas estructuras de que tienen que tratarlo como una deidad, yo creo que la conexión es más fuerte, más amena, más sincera, más honesta y más fluida. Juan, o sea que podemos decir que el maestrico, como lo llamas, te guía, te aconseja, te, te acompaña. Como a todos los seres humanos. Simplemente que dependiendo de la función que uno tiene en la 3D en este mundo material, tenemos energías distintas que nos entregan in in diferentes informaciones. Por ejemplo, hay una, un consultante, eh, esta energía me entrega información de esa persona para poderle yo ayudar en su proceso, porque es de mi capacidad humana, digamos que uno no tiene tanta amplitud de percepción, entonces esa energía me permite acceder a esa información, que eso es por ejemplo lo que les enseño a mis estudiantes de sanación cuántica, cómo sacar el cuadro energético, cómo ver la energía que tiene su consultante incluso sin conocerlo. ¿Eso quién nos lo permite hacer? El maestrico. Listo, o sea que es una capacidad que todos podemos tener. Y desarrollar, Perfecto. que eso es lo que yo me, en, enseño a la gente. Perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál es tu misión? O sea, ya, digamos, de pasar de ser ese joven de 16 años al adulto que eres hoy, con tu esposa, con tu hogar, ¿cuál puedes decir que es tu misión de vida? Te lo podría resumir de una forma muy simple: muy simple y una de mis misiones de vida porque yo creo que uno tiene varias pero una de ellas y la más importante es compartir lo que sé compartir el conocimiento que por merecimiento, por correspondencia o por una misión elegida la primera misión que tengo muy clara es compartir lo que sé por qué porque al compartir esa información del funcionamiento de la 3D, de la Matrix eh, creo que la gente puede liberarse, que es lo que más me interesa a mí, que al compartir esto, la gente se libere y pueda fluir muchísimo más. Siempre nos has compartido a través de tus redes o a través de las redes de tu esposa, tantas aventuras que han tenido juntos, viajes, estudios y diferentes actividades alrededor del mundo. Compártenos una de esas que te haya marcado, que haya sido algo diferente. ¿Quieres una historia de terror o quieres una historia de amor? <risa> ¿La historia que más nos impacte? No, eso va, eso va a depender mucho, <risa> eso va a depender mucho de... Bueno, hagamos, hagamos, hagamos la historia romántica. Uh -huh. eh, hace poco, muchos de ustedes saben que estuvimos en un, en un viaje, un sueño que tenían en moto hacia Argentina, ¿Sí? que salimos desde Colombia. Sí, ustedes nos compartieron todo y fuimos a Ushuaia y volvimos. Bueno, esto es una experiencia extrasensorial que les voy a explicar que o sea, es no, no hay forma de hacerlo en palabras, pero pero las personas que estuvieron ahí lo lo pueden constatar. Miren, hay una montaña en Argentina que se llama el Fitzroy, ¿sí? Y energéticamente esa montaña cuando una persona asciende y desciende de esta montaña lo que hace la energía de esa montaña es mostrarle a la persona o proyectarle como espejo su vida. Es decir, si la, vida tiene, la persona tiene una vida muy complicada, muy dura, la, el, as, el ascenso y el descenso va a ser muy complicado. Si la persona tiene una, una vida muy fluida, armónica y fácil, el ascenso va a ser fácil. ¿sí? Y nosotros íbamos mi papá, mis hermanos y las parejas de nosotros y, y Nati y empezamos el ascenso. Chum, chum, chum, chum entonces llegó un momento cuando llegamos arriba, por ejemplo yo iba adelante con mis hermanos y mi papá, íbamos adelante eh, ellos se siguieron yo me quedé esperando a Nati, para que Nati para poder subir juntos, porque yo no quería subir solo, sino que subir acompañadito, el nido de amor allá arriba, en ese frío tan, tan fuerte, entonces cuando llegamos arriba, cuando estamos ya llegando a la cúspide, que eso tiene una, una altura más o menos de 3.600 metros sobre el nivel del mar, yo empecé a Literalmente yo me empecé a desconectar, es decir, empecé a, a, si tocó una piedra, empecé a sentir, o sea, como, como la no vibración, estar ahí. o a sentir la vibración, a sentir que me unía con, con, con, con, con, la, con la energía, con las piedras, con los elementales. Y a medida que vamos ascendiendo, más me iba desconectando, y les voy a ser muy sincero, yo creí que me estaba era muriendo. Porque estaba nevando, estaba bajo cero y yo empe empecé a dejar de sentir como tal. Eh, dejé de sentir el viento físico, empecé a dejar de sentir el frío, sino que empecé a sentir otras cosas, o sea, una amplitud increíble. Cuando llegamos a la cúspide arriba, mi hermano me dice, mira, apuestense aquí. Y ahí estaba Aleja, la pareja de mi hermano. Y mi hermano se fue a, a comer nieve y nosotros tres nos quedamos ahí. Y literal, Eli, yo me empecé a desconectar, es decir, yo dejé, empezar ahí sí ya no sentía frío, no sentía calor, no sentía el cuerpo, eh, sent sentía como todo vibraba a un nivel increíble, y me cuentan, a ti me cuentan a que yo empecé a delirar, donde empecé a decir no, que los, las estructuras no son necesarias, empecé como a dar un discurso ahí moribundo tirado en el suelo, sentado, unos temas súper filosóficos así del, del universo, y yo dejé de sentir pero espérame, ¿está es la del terror o la de amor? no, es a, espere, espere ay dios mío entonces, claro, entonces ahí viene el, el tema yo pensé en mi sentir yo me estoy muriendo y dije esto se debe sentir la muerte Ajá. porque tenía una paz, una conexión con todo o sea, todo dejó de existir y todo existía entonces aquí viene, no sé si es lo de terror o lo romántico, pero Nati me viene en ese estado Entonces ella dice, ah no, ella dice como eh, que si yo me voy a morir, ella se muere conmigo ¡Ay no! Entonces ella se, se siente, se acurruca en ese frío, pues yo no sentía nada Y ella se me pone aquí Entonces aleja en el momento de ver esa escena, pero yo estaba en un nirvana Literalmente como si me fuera como un cilantro salvaje Conectado con todo así el universo Aleja cuando ve la escena ella se asusta porque le dice: ¿Cuánto sí, está así? Se y me es, van a morir aquí los, mis dos amigos. Y yo, yo desconectado, Nati dice: Si tú te mueres, yo me muero contigo. Y o se acurruca, literal. Entonces Aleja dice: Como que se van a morir aquí. O sea, entonces ella empieza a moverme. Ella tenía, tenía unos snacks y me los empieza a meter a la boca porque yo estaba literalmente volada, volada, volada por allá. ¿Quién sabe dónde? y ella me empieza a meter y me empieza a mover así la, la mandíbula para que masticara y empezar a sentir el sabor de lo que... y ella me, me empieza a meter los snacks a la boca y yo empiezo otra vez a sentir el cuerpo, o sea, como que... Vol... O, sea, yo estaba como o sea, te volviste fuera... a conectar. Ajá, es decir, yo estaba como fuera del cuerpo, conectado como con Dios, el universo, la matriz, con el todo y cuando ella empieza a hacer eso, me, empieza a traerme nuevamente, entro uh -huh. en el cuerpo y empiezo a sentir ya los pies, empiezo a sentir otra vez el cuerpo. Y adivinen qué, empiezo a sentir. Chicos, lo no logramos. Lo no logramos. Oír, logramos pero... Muy difícil. Muy difícil. Pero lo logramos. Entonces, ¿qué es lo bonito? O sea, ese, ese desprendimiento y que Nati se me junta. O sea, como una unidad, o sea, estaba con el todo, que faltaba? El pedacito. Sí, tu la compañera, unidad tu, tu amor. Esa esa experiencia es... Ya había tenido unas experiencias similares en Berlín, pero la que sentí en el Fitzroy. Ha sido la más. De ese nivel. Sí. Porque es como estar vivo y muerto al tiempo. Eso es una experiencia, o sea, es algo que que yo creo que cuando uno, cuando yo hablo en cuántica cuántico no les de conciencia yo creo que es lo que debe sentir una persona que empieza como, como a iluminarse pues a ponerle un ejemplo y a, y a mí me sucedió fuertemente eso en el Fitzroy en Argentina Qué bonito, un poquito asustado pero muy linda la historia <risa> Juan, una persona que llega a consulta, ¿qué, qué encuentra? ¿Qué encuentra en Juan Esteban Marulanda? Mira, te voy a contar la historia de una chica que llegó hace tres años a hambre drogadita, mal con su pareja, peleada con su familia una situación muy difícil, muy compleja hablemos de eso, el nivel de realidad X o sea con un X panorama en su vida una realidad, porque esa es la realidad, o sea no es ningún animal, esa es su realidad entonces cuando una persona viene y se conecta con nosotros y elige transformarse, sucede lo que le pasó a esta chica que tuvo una cita hace poco con nosotros y nos dice lo siguiente, que de las mejores cosas que le ha podido pasar en su vida fue conocernos. Entonces yo le pregunté ¿por qué? Y ella nos dice porque deje las drogas, tengo una pareja que me ama, forme un hogar, ya no estoy en ese mundo, estoy feliz, estoy ayudando a otras personas. ¿Qué? Entonces mira qué sucede, es la misma persona en dos realidades distintas, que encuentra una persona conmigo o con nosotros, cambiar su realidad. Es decir, es la misma persona en dos mundos diferentes. Lo que nosotros le podemos ofrecer a una persona es un mundo, una realidad, una experiencia distinta. Juan, ¿cómo logras eso? Bueno, hay varias formas de lograrlo. Por ejemplo, están el tema, el, el, la, la línea 1 y la línea 2, que serían las sesiones personales uno a uno, ¿sí? ¿sí? Y la otra línea serían los procesos ya transformacionales, eh, como el diplomado, o ya cuando las personas han hecho un proceso interno con nosotros, eh, le empiezo a transmitir o a transferir toda la información de la, del método que he eh, construido. Y me habías contado afuera pues de, de las cámaras que vas a estar contando digamos cada uno de esos servicios que has desarrollado para que la gente pueda conocerlo más. Sí, eso, eso lo vamos a empezar a hacer y lo más importante es que creo que es un abanico de posibilidades donde lo más importante para nosotros es que la persona resuene, ¿por qué? Porque yo se lo explico a la gente. Y man, ante tú este dedito entonces yo, hacemos esta sesión y la ponemos a tener un, una visión de él X eh, pasa por ejemplo a sanación cuántica luego viene el tema de la astrología que yo me, mi astrología es muy diferente porque sí. me enfoco en una astrología que busca mucho el tema de sanar que es en lo que yo me especializo que la gente entienda cuál es su herida del alma y la sana entonces, entonces sanación cuántica le da una visión de él la astrología va a ver cuál es su herida le da otra amplitud viene el diplomado que le va a permitir mejorar sus finanzas, su relación con sus con sus con su pareja, con sus amigos, a conocerse, entender cuáles son las heridas que lo desconectan. Entonces eso es otra área. Entonces la, su conciencia del ser aumenta. Sí. Juan, para terminar este espacio tan chévere, yo te quiero preguntar qué sueñas a nivel personal y qué sueñas como profesional. Digamos hablemos del sueño Grande. Yo creo que todos alguna vez hemos soñado con querer cambiar el mundo, ¿sí o no? Sí. sí. O sea, eso todo el mundo lo, hace, lo, lo, lo, lo, lo, lo ha sentido, lo ha soñado. Bueno, si tú me preguntas a mí a nivel profesional, mi sueño utópico ¿cuál es? Alcanzar el 5%, o sea, que lo que descarguemos, canalicemos, lo que formemos o la gente que se rodea de nosotros, logremos transformar el 5% de la masa crítica del planeta. Entonces la gente... Mira, y es que ¿por ese... qué? ¿Y que es una masa crítica? Es decir, si tú agarras la población y sacas el 5%, si ese, ese grupo de personas, su conciencia cambia, así como hablaba esta chica, que su realidad pasa de ser una a ser otra, alcanzamos una masa crítica, es decir, una fuerza energética tal para que se genere un cambio a nivel del planeta. Sí. Ese es mi sueño más loco y más utópico a nivel de lo que yo hago, ¿cierto? Y si vamos a hablar de un sueño ya humano, de no hablamos de estrategias de mecanización ni maestrico, sino de una experiencia, una experiencia humana. Eh, mi sueño sería agarrar la moto, e irme un año, más tiempo, si Dios me lo permite, a recorrer esta Matrix llamada Planeta Tierra, eh, ir a, los, a diferentes lugares, países. Por ejemplo, me encantaría darle la vuelta a África, así Sinati, se muere de susto y de miedo. Eh, por ejemplo ahorita estuvimos en Sudamérica, me encantaría cantar para Norteamérica, para Canadá. Por ejemplo, me encantaría darle la vuelta al reino Unido. Moto. Bueno, eso es como mi experiencia más humana. Perfecto. Juan, para cerrar este espacio, ¿qué nos quieres regalar? ¿Una frase? ¿Una reflexión? Miren, yo creo que lo más importante para ir finalizando esta entrevista y es. Lo que tanto les, les digo a mis estudiantes, el primer día de clase. ¿Cuál es el que le digo el primer día de clase? No intente cambiar a nadie. Uh -huh. ¿Por es. qué? Porque el cambio interior, el cambio personal, si cambio mi realidad, si cambio mi percepción, cambio la forma en como yo soy, eso inspira a mi pareja a cambiar. Si mi pareja y yo ya nos hemos transformado, entonces un, un cambio individual, genera un cambio social y eso va a generar un cambio en el colectivo. Uh -huh. Eso es como yo enfoco todo mi trabajo. Entonces, lo primero, no intenten cambiar a nadie porque en el momento que intentamos cambiar a alguien, estamos diciendo que el otro está mal y muchos de los conflictos que tenemos en el planeta se debe a querer cambiar a alguien. Yo tengo la razón, tú no. Eso genera apatía y un no estado de superioridad. Y recuerda, desde lo más profundo. De ¿Estás Sí. Este. ¿O sea?